Eh, yo estaba en el liceo nuevo, en el liceo de Pepín, de Sereno, y ya de que, que cerré la puerta, que voy a aprender Motoy, me presentaron dos, dos tipos con dos pistolas. ¿Qué le dijeron ellos? No, pásame Motoy, y Motoy, eh, yo la pagué, y me dijo, pueden donde prende, yo como está directo, dije por ahí prende, lo prendieron y salieron para, para el Madrigal. ¿Eso fue entonces en la Libertad ahí bien? En el liceo nuevo, sí. Ah, entonces, ¿a qué se dedica usted? El Sereno de la liceo de Pepín. ¿Qué tipo de motor es? CG 125. ¿Usted puede narrar en el momento que usted vivió ahí? No, no, yo no. Yo no, no solamente me dijeron, pasa mi motor y no te muevas. Solamente ya, y yo sé que están armados, con dos pistolas, ¿Qué motor. ¿Qué le costó ese motor a usted? No, tiene ya 15 años. Va a tener ya. ¿Qué le pide entonces a las autoridades? No, no, a ver si, si ellos pueden hacer o sea, algo, a mí si me recuperan por ahí. ¿Qué decir ante esta situación? No, no, imagínese que uno no encuentra qué hacer con esto, usted sabe, uno trabajando y los ladrones por su cuenta, usted sabe.